Porque de tal manera Amor al mundo Que ha dado a su hijo un ingenito, Para que todo. Yo a su hijo un hienito, para que todo aquel que en el que no se pierda más en la vida eterna. Lo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. De tal manera, vamos al mundo, que hará su hijo, un para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Como dice la Biblia, que Dios vino a la tierra a salvarnos, ustedes tienen que creerlo, porque si lo dice la Biblia. ¿Es verdad? Le hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes leen la Biblia? Si ven la Biblia, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere salvarnos y Dios quiere que vayamos al cielo, ¿verdad? ¿eh? Al cielo. Se ve un poco feo, pero allá arriba donde vive Dios se si ve hermoso. Somos. Miren, no le crean al mundo, créanle a Dios. Lo que dice en su palabra es verdad. Créanle, en la Biblia Dios habla. Y recuerden que siempre Dios vino a salvarnos en la cruz, como dice la canción. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más en la vida eterna. Eso es lo que dice la canción. Porque de tal manera... Que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda más en la vida eterna. Adiós, que dios te bendiga y te guarde.